Qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal el día de hoy como ustedes saben yo he volvido hace después de mucho tiempo ya que tuve un percance con mi canal de youtube pues me pusieron unos strikes por ahí entonces en la, con la cual no podía subir contenido pero ya estamos de vuelta entonces mi gente y el día de hoy estamos con un samsung a20s binario 3 en este caso como ustedes saben este dispositivo no tiene seguridad de kenox y lo que vamos a hacer es eliminar la cuenta de google de una forma rápida y fácil primero lo que vamos a hacer es tener nuestra Sanfir, gente que ya ustedes ya conocen o muchos saben, yo lo voy a dejar para que ustedes lo puedan adquirir totalmente gratis entonces vamos a abrir nuestra Sanfir ya que con eso vamos a mandar hasta el menú de YouTube a nuestro dispositivo pero antes de eso voy a conectar yo a mi Wi-Fi listo entonces como ustedes pueden ver ya acá se nos abrió nuestra herramienta de Sanfir y también tenemos el dispositivo ya conectado a internet ¿Qué vamos a hacer? Para eso hay que tener instalados drivers que probablemente ustedes ya saben. Entonces yo conecto mi dispositivo hacia acá. Android Tools, Bypass FRP en este caso. Y lo doy Auto Bypass FRP Métodos. Listo mi gente y vamos a esperar entonces que nos aparezca el aviso hacia en la pantalla del dispositivo, del Samsung A20S en este caso. Y esperamos nada más. Listo, ahí lo tenemos. Lo daremos en ver y desconectamos el cable o oh, gente acá hay dato muy importante como ustedes pueden abrir esta herramienta Sanfir es muy una herramienta muy buena que te permite mandar un aviso a todas las pantallas de todos los dispositivos Samsung para que tú puedas ver en este caso como yo lo estoy haciendo en este en este video bueno lo primero lo que vamos a hacer es, es aquí es ir a GSM Neo vamos a ir a GSM Neo gente y esta herramienta de GSMN o perdón esta página es muy importante para nosotros para hacer FRP a este dispositivo lo que vamos a hacer acá gente yo primer punto voy a hacer acá voy a descargar este XML que tengo acá lo doy un clic encima y lo doy en descargar vínculo listo ahora vamos a conectar el cargador para que se nos muestre un poco más ya que está baja la batería listo ahí me parece que ya se ha descargado listo como tú puedes ver ya ahí está descargado entonces el xml ahora lo que vamos a hacer es va a ir a la galaxy store en este caso vamos si ustedes quieren o si no van a hacer lo siguiente van a dar acá en settings listo van a dar doble clic ahí en settings y vamos a esperar que nos cargue acá vamos a ir a cuentas gente muy rápido es este proceso cuentas listo acá vamos a colocar nuestra cuenta de Samsung pero recuerden antes de que ustedes coloquen ya deberían de hacer el backup de las aplicaciones siguientes que les voy a mostrar a continuación en su cuenta de Samsung Account entonces yo voy a iniciar acá en mi cuenta de Samsung Account ahora vamos a iniciar listo entonces ya coloqué, entonces yo acá mi correo bueno en este caso no me reconoce aquí está mal lo siguiente y coloco nuestra contraseña en este caso tiene que ser su contraseña exacta de Samsung Account listo entonces y también te va a pedir verificar obviamente lo verificas y ya estarías iniciado sesión en este caso como tú puedes ver ahí te sale que ya estás iniciado sesión y listo nos vamos a volver hacia atrás para explicarles lo de las aplicaciones que tienen que hacer en un dispositivo anterior listo vamos a ir acá al menú de Neo. y que van a hacer ustedes gente, en un dispositivo limpio que no esté bloqueado ni por cuenta ni por nada solamente colocan su cuenta de Samsung Account y descargan Disabler en este caso esta aplicación de acá Disabler vamos a descargar lo que es que nos check. Y vamos a descargar la aplicación de Play Service de G-Clock. Esas tres aplicaciones son muy importantes, gente. Una vez que ustedes lo descarguen, pues lo van a hacer un backup. Como ustedes ya saben, se van a ajustes. Tienen que instalar, obviamente, su dispositivo. Yo me voy, por ejemplo, acá ajustes. Es el mismo proceso. Acá cuentas y respaldo. Y acá donde dice hacer copia y seguridad. Pero qué, vamos a, qué va a pasar aquí, gente. En este caso, yo ya con el dispositivo ya he hecho mi copia de seguridad de un Samsung A21S entonces acá solamente necesito restaurar como ya coloqué mi cuenta de Samsung Acom solamente voy a restaurar ¿qué voy a hacer acá? voy a dar clic en restaurar obviamente para que no me desactualice lo que es la nube de Samsung porque si me actualiza va a dar error lo voy en restaurar y lo doy un clic en el botón de encendido y un rato regreso igual si es que no les funciona gente hay que hacer lo mismo con tal que les quede de esta forma como ustedes pueden ver restaurando Listo, acá en la parte de arriba me aparece muchos dispositivos, pero yo en el que hice el backup es en el A21S, entonces lo doy clic ahí y lo doy en restaurar, instalar. Listo, acá solamente toca esperar gente que se restaure todas las aplicaciones. Como les dije, el Play service esto que nos check y Patch Disable, la aplicación que vamos a utilizar para eliminar la cuenta de Google. Vamos a esperar entonces yo para eso pues el video para no ser tan largo y vuelvo cuando ya esté restaurado las aplicaciones. Listo mi gente, entonces ya pues acá nosotros como ustedes pueden ver ya se ha restaurado. Lo que pasa es que se ha restaurado de forma rápida. Si ustedes quieren regular rápido, coloquen una wifi rápida gente. Lo damos en realizado y más tarde. Una vez estando aquí pues ya es muy fácil. Vamos a volver hacia atrás, hacia atrás. Y nos vamos a quedar en el menú de GCM. Acá vamos a entrar hacia la Galaxy Store de Samsung que ya muchos conocen. Entonces en este punto... Ya es muy fácil de ir para adelante gente, esperemos nada más que se nos abra, acá vamos a actualizar esta, esta aplicación si es posible, si nos pide, pero en la parte de arriba vamos a buscar Launcher, vamos a buscar nada más que Launcher, ahí actualizamos como les repito, listo ya cuando se actualice se va a cerrar, lo vuelven a abrir gente y ya la aplicación estaría actualizada. Listo, aquí vamos a buscar, como les repito, la palabra Launcher, que eso es muy importante. Tome nota de esa palabra, Launcher. Instalamos el primero, no importa si es para iPhone o cualquier Launcher, puede instalar. La idea es que les funcione. La idea es que les deje abrir lo que es el inicio del dispositivo, porque hay Launchers que no permite abrir. En este caso, este Launcher sí ya lo he probado. Y normal, gente, normal, se nos deja ingresar al menú. Ahí vamos a esperar que se instale. Es algo muy rápido, entonces solamente que esperar gente para continuar con el proceso listo, damos en abrir y estaríamos en el menú en este punto vamos a hacer los pasos que se requiere. yo les voy a mostrar paso a paso para que ustedes no se puedan equivocar, listo, acá le damos enter saltamos todo esto y le damos estar. ya estamos en el menú acá vamos a hacer lo siguiente gente, acá bueno nos dice algunos gestos listo, voy a ir hacia acá a esta parte y acá tengo las aplicaciones, como les repito que nos check la aplicación de Google Play Service y Patch Disable. En este caso, estas tres aplicaciones lo vamos a utilizar si sí o si sí. vamos primero. Porque nos cheque, vamos a crear una licencia que nos eh, Fantasma o como ustedes lo pueden llamar para que se nos permita agregar la cuenta de Google Gente. Listo, vamos a esperar ahí que diga se completó. Volvemos rápidamente. Una vez se completó, vamos a ir nuevamente acá a Patch Disable o Package Disable. No sé cómo ustedes lo pueden llamar. Y aquí sí vamos a colocar nuestra cuenta, gente. Entonces, yo para eso voy a pausar un momento para agregar mi correo y mi password. Listo, y ya lo de iniciar sesión, selecciono un usuario de estos y esperamos, gente. Y acá le damos a activar nuevamente, activar Pack disable Pro y esperamos. Bueno, yo compré mi cuenta, gente, pero si hay fre, bueno, vayan investigando. Bueno, yo siempre he hecho con mi cuenta apagada de Patch disable He comprado una cuenta, es decir, listo, esperamos, esperamos ahí, gente, esperamos hasta que entonces se nos cargue todos los archivos listo ya nos cargó entonces todas las aplicaciones ¿Qué vamos a hacer acá en el buscador vamos a buscar la aplicación o la opción configuración de Android pero qué pasa gente por lo general yo lo que he visto un detalle es que HTC ya lo trae marcada de acá y listo lo que tienen que hacer es seleccionar esta opción con un check sí o sí gente tiene que traerlo ahí marcada una vez que lo traigan esa opción marcada ya no hay problema, salimos hacia atrás y nos dirigimos hacia acá a configuraciones del dispositivo o ajustes, nos vamos a la opción de privacidad, acá administrador de permisos y acá lo vamos a buscar, vamos a almacenamiento, a ver, almacenamiento y acá vamos a ir a mostrar las aplicaciones del sistema y aquí vamos a buscar la aplicación patch disable gente, a ver vamos a buscarlo, en este caso debe estar con P. Listo, acá lo tenemos. Batch Disable Pro. Lo seleccionamos. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿O para qué sirve esta opción? Lo vamos a permitir que pueda exportar o agregar un archivo, gente. Acá lo vamos a permitir. Es decir, que va a permitir administrar archivos. Es decir, cualquier archivo el Batch Disable lo va a administrar. Y ya les voy a mostrar para qué sirve eso. Entonces volvemos hacia atrás, hacia atrás y nos ubicamos nuevamente acá, gente, en lo que es el menú o en el launcher Acá nos vamos nuevamente a patch disable Y acá ya viene la opción Que porque active en privacidad Es de dispositivos Entonces acá Voy a importar xml Si yo no activo esa opción gente Que fui en ajustes y activé para patch disable No me va a permitir Doy seleccionar y acá me voy en download Recuerden que yo descargué el archivo xml lo selecciono Y lo importo gente Una vez ya importado nos va a permitir colocar una cuenta de google en este caso vamos a esperar que se importe es decir que administre ese archivo porque si ustedes no dan esa opción de si no configuran que patch disable administre archivos no se va a importar ya pues ahí ya entonces se importó vamos a salir de acá y nos vamos a ubicar gente en lo que sería ajustes a ver vamos aquí a ajustes acá en ajustes nos vamos a ir a cuentas y respaldo administrar cuentas y añadir cuenta ojo acá ya vamos a añadir una cuenta de google como tú puedes ver el color del icono de google se colo puso de color antiguo de color azul listo esperamos ahora para qué nos sirve play service de hitlog en este caso su aplicación para esta parte de acá nos está ayudando entonces vamos a colocar entonces un correo para continuar con el proceso Listo, lo doy en siguiente y ya me aceptaría prácticamente la cuenta de Google Listo, entonces ya Carlos lo estamos, ya nos aceptó la cuenta de Google Pero falta aún unos pasos más Entonces ya acá pues damos en aceptar Y ahí nos dice, bueno comprobando, pero resulta que ya tenemos cuenta de Google Si yo vuelvo, ya me aparecería en la parte de arriba mi cuenta de Google y mi cuenta de Samsung ahora que vamos a hacer gente una vez ya iniciado nuestra cuenta vamos a volver hacia acá y acá pues nos vamos a patch Disable para comprobar que esté marcado la opción de administrar o configuración de Android, perdón listo, listo, como está marcado nos vamos hacia atrás y buscamos Google Chrome acá yo en Google Chrome voy a entrar Selecciono y ya prácticamente estoy en el menú de GCMN. O que voy a hacer acá, gente? Voy hacia la Galaxy Store y voy a desinstalar este launcher. En este caso, el launcher que he instalado, voy a desinstalar para que me deje volver hacia atrás. Ahora sí vuelvo con unos cuantos clics y el dispositivo se me va a quedar en una configuración. Vamos a mostrarles. Listo, acá yo vuelvo todo hacia atrás. Vuelvo, vuelvo y bueno acá lo voy a dar en esta opción y el dispositivo se me va a quedar en esta parte gente como quien ya configurándose no pero no todo este es el proceso tienen que esperar nada más listo, acá como tú puedes ver ya puedo yo configurar el dispositivo en este caso pero no está culminado porque en la parte de abajo no me aparece todas las barras de navegación en este caso solamente me aparece el botón de retroceder y entonces la cual gente no se vayan directo a eso tienen que seguir viendo el video pues ya que si no lo vi el video, vaya a ser que le suceda eso. Listo, acá ya por ejemplo, ya configuré, pero como les repito, no me aparece lo que sería las barras de navegación, las demás. En este caso, solamente me aparece la barra de volver hacia atrás. Listo, acá ya estoy en el menú del dispositivo. ¿Qué vamos a hacer acá, gente? Ya acá no utilicemos Launcher ni nada. Voy nuevamente a Apache Disable Pro, que es la aplicación que he utilizado. Listo, selecciono y aquí lo que voy a hacer es muy importante, voy a las tres rayitas de la parte de arriba y voy a desloguearme. Lo doy log en esta parte de abajo, a ver si lo buscamos, listo, log y log off, me deslogueo prácticamente o cierro sesión más claro. Listo, una vez cerrado sesión pues vamos a esperar nada más que, listo, ahí nos pide habilitar, para eso lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo en este punto. Porque obviamente no te va a poder habilitar. Tienes que hacer un hard reset para que tú puedas dejar el dispositivo limpio. Listo. Esperamos ahí que se reinicie el equipo para configurar desde un principio. Listo. Como tú puedes ver, aquí me apareció como si el vivo hubiese formateado nuevamente. Doy a configurar a configurar el dispositivo. En este caso voy a retirar la tarjeta SIM para que no sea más rápido con Wi-Fi que con niña. Listo. Acá damos el siguiente. Ojo, acá sí te va a reconocer la cuenta, pero te va a quedar trabado en una parte. Yo te voy a explicar en qué parte te va a quedar trabado y qué es lo que vas a hacer tú. Entonces esperamos. Acá dice buscando actualización. Bueno, vamos a esperar. Listo, mi gente. Si es que a ustedes les queda trabado ahí, intenten nuevamente volver. O si no, lo reinician nada más el dispositivo. Lo reiniciamos desde nuevo y ya pues les va a dejar en la pantalla desbloqueada todo, todo, gente. Listo, vean la magia que ocurre acá. Vamos a esperar a que se reinicie el equipo. Listo, y ya está iniciando. Y vamos a esperar que ya el equipo ya no nos pida configurar, sino que solamente nos vaya directo hacia la pantalla. Listo, y como ustedes pueden ver ocurrió la magia que les decía, que el dispositivo te va a mandar directo hacia el menú, gente. Qué vamos a hacer acá, acá el dispositivo no está todo desbloqueado ¿no? como les puedo ver ya tenemos la barra de notificaciones pero falta algo muy importante que es habilitar servicios de Google Play, para eso qué vamos a hacer gente, yo voy a silenciar un poco la bulla del dispositivo listo, silencio y me voy a ajustes, borro mi cuenta obviamente mi cuenta de borro mi cuenta de Samsung Account y mi cuenta de Google, a ver vamos acá ajustes cuentas y respaldo a ver donde tenemos por aquí cuentas y respaldo voy a borrar yo a ver vamos que estamos mal por aquí y que el dispositivo está un poco lento gente cuando no habilita servicio de google play a ver bueno acá vamos a administrar cuentas y yo voy a borrar mi cuenta nada más listo ya una vez ustedes borren su cuenta de google van a restablecer el dispositivo de valores predeterminados en este caso vamos a ver si nos permite vamos a que tenemos que tener 10% de batería nada más colocan su contraseña de Samsung Account y formatean y eso sería todo el proceso espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo video